Hola, en este tutorial vamos a utilizar el simulador lógico digital para hacer un contador BCD síncrono ascendente. Para ello te recomiendo que hayas visto antes el tutorial sobre el BIESTABLE-T o al menos que sepas cómo funciona. Y también te recomiendo que hayas visto el tutorial del contador hexadecimal de 4 bits. También que hayas visto el tutorial del contador hexadecimal en el simulador digital. Y por último, que hayas visto el tutorial del contador BCD. Todos los enlaces a estos tutoriales los tienes debajo en la información de este vídeo. En el tutorial del contador BCD habíamos hecho el contador utilizando vía estables T con inicialización. Estos vías estables T con inicialización los hicimos con este método, es decir, cómo conseguir un vías estable de cualquier tipo a partir de otro ya conocido. En este tutorial vamos a crear el biestablete con inicialización a partir de un biestable JK. Por lo tanto vamos a utilizar este esquema de aquí. Otro diseño que vimos en este tutorial y que te invito a que lo hagas ya por tu cuenta es este contador BCD con habilitación que utiliza un biestablete con habilitación. Este ya no lo voy a hacer yo, pero te invito a que lo hagas tú, ya con el ejemplo que te doy del que he hecho anteriormente. Para hacer este biestable T con habilitación, puedes hacer lo mismo que antes, un biestable T con habilitación a partir de un biestable T y una puerta. Bueno, pues vamos a hacer nuestro diseño. Primero lo que vamos a hacer es hacer el biestable T con inicialización. Para ello, voy a poner de este lado el diseño que queremos hacer para ayudarnos. Entonces, lo primero que hacemos es en componentes, flip-flop, y vamos a hacerlo con el biestable JK. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Y ahora vamos a incluir la puerta AND y la puerta OR. Lógica, AND, ponemos la AND por aquí. Vamos a ponerla un poquito más pequeña, entonces le ponemos anchura a la forma sin estar seleccionado. Sale un poquito más pequeña nada más. Y unimos esta en la J. Esta puerta AND tiene un inversor en una de las entradas, entonces en vez de poner el inversor, lo que podemos decir es que Aquí pone salidas invertidas y recuerda que es entradas invertidas, ponemos la 2. Vale. Y ahora queremos poner una puerta OR, componentes, la ponemos un poquito más pequeña, anchura la forma, le quitamos. Vale. Vamos a poner la señal de reloj, entrada-salida, señal de reloj, la ponemos por aquí abajo. Y esta señal de reloj va a ir por aquí hasta el reloj. Esta señal de reloj la vamos a llamar CLK, por ejemplo. Y ahora vamos a poner las entradas T y de inicialización. Entrada-salida, entrada. Ponemos aquí la entrada T, que va de aquí y va por aquí. Esta se llama T. vamos a ponerle T mayúscula. OK. Y vamos a ponerla un poquito más separada. Y por aquí. Y le ponemos también la entrada de inicialización. Entrada. Vamos a llamarla init. Por ejemplo. Ok. Y esta va de aquí. Aquí. Y de aquí. Aquí. Vamos a poner las salidas también. Componentes. Entrada, salida. Salida. Vamos a poner este que sea q y ahora l ponemos el q negado le ponemos por ejemplo barra q para el q negado bien con esto ya estaría vamos a guardar este fichero vamos a guardar este fichero en una carpeta nueva ahora veremos por qué vamos a llamar a esta carpeta conta por ejemplo y dentro de esta carpeta vamos a llamar a este fichero t-ini, que es vistable t con inicialización, por ejemplo. Antes de terminar vamos a simularlo. Como aquí queremos simularlo de espacio, esto no hace falta que lo hagas, esto simplemente para mostrártelo. Vamos a poner entrada-salida unos LEDs porque los LEDs se ven mejor que las salidas y las entradas. Entonces ponemos una R aquí y vamos a enseñar el LED del estado. Y ahora hago L. Esto no hace falta que lo hagas, esto simplemente para que lo veas. Bueno, lo puedes hacer si quieres. Vamos a poner para mostrar la T. Y L, R. Vamos a darle la vuelta. así Esta será la inicialización. Y a la vez también vamos a mostrar el reloj. Esto simplemente es para ahora simular. Vale. La otra vez que simulamos, habíamos puesto aquí en el reloj iniciar en tiempo real... Pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es simular paso a paso. Se le damos al play. Por eso he puesto los LEDs. Porque el verde este oscuro es el 0 y el verde claro es el 1. Pero yo no lo distingo muy bien. Entonces veo mejor con los LEDs si están en negro están apagados y si están en rojo están encendidos. Ahora mismo está todo apagado. Si el reloj pasa de estar apagado a estar encendido hay un flanco de subida. Y vemos que aquí no ha pasado nada. Pues ¿Por qué? Porque la T está a cero y en mi biestable T, si la T está a cero y el estado está a cero, se mantiene igual. Y el INI está a cero, o sea, no está activa la inicialización. Voy a poner la T a 1. Cambio el flanco de reloj. Esto está de subida a bajada, o sea, no va a afectar. Pero si ahora va a flanco de subida, vemos que cambia el estado, porque un 1 en un biestable T hace que cambie el estado y si estaba en 0 pasa a 1. Si le vuelvo a dar, en el flanco de bajada no pasa nada el flanco de subida se pone a cero o sea que esto cada vez que hay un flanco de subida va a cambiar. Esto es un funcionamiento de bistablete. Está por ahora está bien. Ahora vamos a suponer que está encendido y pongo el ini. El ini ahora está activado, la inicialización está activada y va a estar activa cuando cuando hay un flanco de subida. Ahora está en altos el reloj. Si lo bajo no pasa nada, pero si lo activo flanco de subida vemos que se inicializa, aunque en realidad el TA1 también lo hubiese bajado. Vamos a hacer el otro caso, vamos a poner que se ponga encendido, vamos a apagar el T y ahora si digamos el T si está a cero y el INI está a cero, lo que hace es mantener y vemos que se mantiene aunque vengan los ciclos de reloj. El reloj está bajo ahora está a cero. En el siguiente flanco de subida no pasará nada ahora porque el t está 0, se mantiene y el ini está cero y se mantiene. Pero ponemos el línea 1. El línea 1 lo que va a hacer es inicializar y si había un 1 pondrá un 0. Vemos que, exactamente. O sea, está funcionando bien. Esto es un biestable t con inicialización. Un biestable t que nos hemos inventado. En realidad lo hemos creado como podemos crear cualquier otro biestable. Ya tenemos nuestro biestable t. Esto de los LEDs no es necesario. Vamos a parar la simulación. De hecho. Lo puedes dejar o incluso lo puedes borrar. Esto da un poquito igual. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Y vamos a crear un nuevo componente. Vamos a crear un nuevo componente. Lo vamos a llamar, decimos guardar como. En la misma carpeta del de TINI que hemos hecho, vamos a llamarlo ContaBCD. Bien, vamos a crear nuestro nuevo componente ContaBCD. Y lo que podemos hacer ahora, la gran ventaja es que en personalizado podemos seleccionar el Tini que hemos creado. Y si lo creamos, lo ponemos aquí. Y vemos que aparece el Tini y aparecen las entradas CLK, T e INI con un orden que realmente no es el que nos gusta, porque normalmente nos gusta poner el CLK abajo, ¿no? Entonces vamos a, a borrar, vamos a abrir reciente y abrimos el Tini. Vamos a decir que guardamos los cambios. Este es nuestro Tini. Y aquí... En ordenar entradas vamos a decir que el T lo queremos arriba del todo y el INI en la mitad, o sea tenemos T, INI y CLK. Y por si acaso también podemos hacer las salidas, las salidas están ordenadas, Q y Q negado, pero si las quisiésemos ordenar las podríamos ordenar. Perfecto, ahora lo guardamos, guardamos, ya podemos cerrar este y abrimos el ContaVCD. El ContaVCD hemos borrado la instanciación que teníamos, pero vamos a poner el T ini y ahora sí que nos aparece el TINI con el orden que queremos. T, INI y CLK. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Y ahora este de aquí va a ser nuestro T0. Vamos a hacer el contador hexadecimal, el que hicimos en el último tutorial. Exactamente igual. Y luego le añadimos la parte de inicialización cuando la cuenta sea 9. O sea, tenemos T0, hacemos control D y nos sale T1. Bien, y sabíamos que teníamos que poner puertas AND en medio, entonces ponemos lógica AND, ponemos aquí la puerta AND, ahora la ponemos más pequeña y ponemos anchura a la forma más pequeñita, esta la vamos a mover un poquito, bueno y seguimos colocando esto, control D, ponemos esta puerta aquí y control D nos aparece T2. Control D, esta de aquí, y control D y ya el tercer vía estable, el T3. ¿Vale? Y ahora podemos ya hacer las conexiones. Recuerda que este v de aquí a aquí. Esta en verdad la voy a acercar uno más, para que no me quede tan grande. Lo pongo aquí. Aquí. Y ahora voy uniendo este con este este con este, este con este. Ahora recuerdo que iba uniendo también estas con estas para que fuese aumentando la cuenta de esta manera. Y nos queda el enable. Pues entonces ponemos entrada-salida, entrada y ponemos aquí la habilitación. Voy a llevar un poquito para acá. Nombre. En de enable o habilitación. Vale. Y esta nos acordamos que iba aquí y iba esta también aquí. Esto de aquí es el contador hexadecimal que hicimos el otro día. Podemos incluso en componentes, cables, divisor agregador y unir todas las entradas en una sola. Lo ponemos aquí, le damos al botón derecho y ponemos cuatro unos diciendo que son cuatro entradas individuales y una salida de 4. Aceptar y para tener un poquito, como aquí viene el 3 y para no cruzar los cables, para tener el 3 aquí y el 0 abajo, pinchamos el botón derecho, avanzado, reflejo y nos aparece el 3 por arriba. Perfecto, entonces vamos a poner las señales. Cuidado que no te despistes, coge la señal del Q porque alguna vez haciendo esto la he cogido del Q negado y me ha salido mal todo y me ha costado un poco encontrar el fallo. ¿Vale? y entonces ya tengo todas mis salidas de la cuenta todos los bits de mi cuenta en una única salida, esta va a ser mi cuenta voy a poner aquí entrada, salida salida y esta va a ser la cuenta ponemos aquí conta por ejemplo y esto son, no es un bit de datos son cuatro porque tenemos una señal de cuatro bits y esto lo unimos aquí y voy a poner mi display de 7 segmentos, el hexadecimal, para no tener que estar poniendo un convertidor de 7 segmentos. Aquí pongo mi display y este de aquí lo saco a la salida. Y luego la tierra para el punto decimal que no lo necesitamos, lo conectamos. Voy a guardar. Bueno, me falta el reloj. Vamos a poner el reloj. entrada salida señal de reloj y este reloj nos acordamos que un diseño síncrono tenía que tener todos los vías estables con el mismo reloj entonces vamos poniendo todas las señales de reloj así perfecto ya tenemos nuestro contador hexadecimal lo único que nos quedaba es la señal ini que en el otro en el contador hexadecimal no había y si quisiésemos lo podíamos poner a cero y funcionaría exactamente igual pero ahora nosotros lo que queremos hacer es que cuando la cuenta llega a 9 cuando este número de aquí sea 9 se inicialice y habíamos visto en el tutorial que en vez de comparar con 9 nos era más fácil comparar con el bit 0 y el bit 3 si no sabes lo que te estoy diciendo mírate el tutorial porque ahí se explicaba por qué. aquí simplemente lo vamos a hacer entonces ponemos una puerta AND por ejemplo esta la duplico y la voy a, le voy a dar la vuelta la pongo por aquí y aquí vamos a comparar el bit 3 que valga 1 y el bit 0 que valga 1. Cuando el bit 3 y el bit 0 valgan 1 tendré un 9 porque de los números del 0 al 9 solo el 9 tiene estos dos bits a 1. Entonces esto sería el comparador, la salida del comparador. Y me acuerdo que el comparador tenía que además unirse a la señal de enable, porque la enable tenía que estar a 1 para poder aumentar. Entonces pongo esta puerta AND aquí también. Esta puerta AND en realidad yo la podía haber hecho una AND de 3, pero bueno, por separar, esta es la comparación hasta 9, que la pongo por aquí. Esta es la unión del enable con la igualdad a 9. Y entonces, esta de aquí es el que va a inicializar y lo voy a llevar a todos los biestables, a todas las inicializaciones del biestable, aquí a este, a este. A este de aquí. Y aquí se me ha liado un poco. Los cables. Voy a borrar este cable. Para dejar un poquito más de hueco. Y hago D. Me lo llevo por aquí. Y ahora este de aquí. Me lo llevo por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ya tengo todas las entradas de todos mis componentes puestas y en principio esto me debería funcionar. Voy a guardar, ¿vale? Y ahora sí que voy en la simulación, le voy a decir que ponga reloj en tiempo real y voy a ponerlo a frecuencia de un hercio, que sería, esto sería un segundero. Vamos a darle el play, vamos a darle la habilitación porque si la habilitación está a cero no hace nada. Lo pongo a 1 y va contando. Cada segundo se va modificando. Cuando lleguemos a 9, en teoría pasa a 0. Perfecto. Esto es un contador BCD que funciona bien. Muy bien, pues ya sabemos hacer un contador BCD. Y esto de aquí, vamos a ponerle aquí también la etiqueta CLK. Y vemos que aquí tenemos dos entradas y una salida. Vemos aquí ordenar las entradas... Tenemos el enable, el CLK y las salidas, ordenar salidas, tenemos el conta. Esto de aquí ahora podríamos hacer un bloque que sea un contador BCD y vamos a hacerlo así por verlo nada más. Entonces guardamos y ahora hacemos nuevo, por ejemplo le decimos guardar como en el, la misma carpeta, ponemos top conta BCD, vemos que es un contador superior a este. Y ahora vamos a decir en componentes personalizados, ponemos el conta BCD que ya tenemos. Y aquí tenemos nuestro contador bcd que incluye todo el bloque que hemos hecho. Aquí le ponemos en entrada-salida, entrada, el enable, nombre, enable. Ahora le ponemos señal de reloj, entrada-salida, señal de reloj, el reloj ponemos CLK y a la salida simplemente vamos a poner el display de segmentos hexadecimal ponemos aquí y ponemos la tierra vale y le damos a guardar y ahora ponemos aquí el CLK iniciar en tiempo real damos a simular, damos a la habilitación y ya tenemos el contador, o sea que esto es lo que se hace mucho en electrónica y digital. Vamos abstrayéndonos, vamos subiendo de nivel. Aquí tenemos un contador BCD. Nos da igual cómo esté implementado, se puede implementar de otras muchas maneras, pero a mí me cuenta bien. Yo voy subiendo de nivel, digamos, haciendo componentes más complejos sobre otros componentes que ya tengo hecho. En el tutorial vimos, por ejemplo, cómo hacer este contador BCD con habilitación de distinta manera, con mi T con habilitación con estos biestables T y te invito a que hagas ahora esto mismo tú, que hagas ahora este diseño que es un poco distinto con estos biestables T y al final nos quedaría un contador que funciona igual que el otro pero por dentro está implementado de manera distinta. Muy bien, este es el tutorial que vamos a ver, el contador BCD hecho en el simulador lógico digital. Espero que lo practiques porque la mejor manera de aprender es practicando. Y veas los errores que te puedan surgir y las preguntas que te puedan surgir a partir de implementarlo y del resultado que vayas viendo. Gracias por ver el vídeo. Espero que estés bien. Un saludo.